Bienvenidos todos, somos Sofínico Nico de Chirangrei desde Ushuaia Tierra del Fuego y hoy les traemos un nuevo vlog. Estamos, como vieron, en el velo de la novia. Sí, es uno de los senderos que estaban habilitados, de los que les comentamos en el video anterior. No se puede venir con perros, así que Rufina quedó en casa. Hoy la sacamos tempranito para que corra. ya estaba cansada y nosotros no nos sentíamos tan culpables. La idea es ver de hacer unas fotos acá de las hamacas de Bahual. Le entregamos el premio ya fue sorteado gracias a todos los que participaron. Vamos a seguir haciendo cositas. Es un trekking relativamente corto así que esperamos terminar pronto y les vamos a estar mostrando diferentes tomas de los distintos puntos del sendero. Hace mucho, mucho frío en el día de hoy. El auto nos llegó a marcar hasta 7 grados bajo cero, que es un montón, hace mucho, mucho frío. El sendero este suele ser en verano un sendero bastante tranquilo, bastante fácil. Como no nevó mucho y hubo, bueno, mucho frío, mucho sol, mucho viento, la nieve está media cartón, hay lugares con mucho hielo. Está un poquito peligroso para caminar. La realidad es que no sé si es un sendero que recomendaría para que vengan a hacer ahora o poco menos estos días. De todas formas, la cascada es hermosa. Sí, así que no, no dejen de visitarlas si tienen la oportunidad pero tengan sí mucho recaudo si llegan a venir ahora estos días Salimos a hacer la caminata al velo de la novia que es más o menos lo que estuvieron viendo durante el transcurso del video y hoy decidimos salir un ratito, hace mucho frío también, el auto nos llevó a marcar hasta 10 grados bajo cero. Mucho, mucho, mucho, mucho frío, de verdad, no estamos exagerando. Fuimos hasta el valle de Tierra Mayor, había un poco de nieve, estaban lindos los arbolitos, todo decidimos bajar y hacer un par de tomas más para el video. Hicimos algo muy malo, muy malo. Primero no hicimos el cierre del otro, del otro video. video, por eso lo estamos haciendo hoy Por eso hoy. lo estamos grabando ahora, de lo que vieron hasta ahora Porque teníamos que volver el auto y hacía mucho frío Y después salimos con la idea de grabar este cierre y de hacer unas tomas Y ¿qué nos olvidamos? La tarjeta no fue la de cámara, memoria. pero fue la tarjeta de memoria Trajimos la cámara sin tarjeta, mal ahí por eso van a haber algunas tomas medias distintas a las primeras, pero es porque las grabamos con el teléfono y no con la cámara, que era la principal idea, pero alguien se olvidó la tarjeta de memoria. Rufina, claramente. Un dato interesante de Tierra Mayor es que, por lo menos para mí, ahora Sofía dirá es uno de los lugares donde mejor se ve el atardecer y está 15 minutos de Ushuaia por ahí en invierno 20, pero los atardeceres en el valle son preciosos, literalmente preciosos El eh, valle también es precioso en cualquier época del año, así que si tienen la posibilidad de venir o si ven acá no dejen de ir a verlo porque es hermoso y está relativamente cerca de lo que es la ciudad de Ushuaia Así que es un lugar que recomendamos mucho ir para sacar fotos, para disfrutar, pasar una tarde, hacer actividades de invierno si es que hacen Pero es un lugar que siempre recomendamos que vayan porque la verdad es que nos gusta demasiado Eso fue todo por hoy, esperamos que lo hayas disfrutado, muchísimas gracias a todos los que vieron el video anterior Estamos como súper súper contentos con toda la repercusión que tuvo Él está muy contento porque va ganando el Team Unicornio, solo dos Bien personas votaron el Team Chewbacca Bien, ahí Team Unicornio. Hoy no vamos a mostrar medias, está bastante complicado. Pero si les gustó la idea, por ahí lo podemos implementar para el resto de los videos. Recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir con todos sus amiguitos de YouTube y no amiguitos de YouTube. Seguirnos en redes sociales. Seguirnos en Instagram. Y hasta la próxima.